El Centro de Formación Profesional se inició el año pasado. Empezamos con cuatro cursos, programación, audiovisuales, diseño y networking. Esto acercó a los jóvenes del barrio a poder formarse. Estuve estudiando durante el año pasado y yo le metí empeño también en el tema de la salida laboral, para poder yo tener un buen, buen trabajo, digamos, porque es algo lindo. Y tuve, tuve la suerte de, de poder ser parte de esta cooperativa. Los chicos que se capacitan acá, están capacitándose en una escuela fábrica y muchos de ellos ya están trabajando como pasantes en lo que es la planificación de redes, el diseño, el tendido de redes y la instalación de socios de la mutual. Y ahora estamos cerca de los 3.000 lugares a los que estamos llegando, incluso también escuelas a las cuales también se le da sin ningún costo. Lo que se conoce en el ambiente como economía de conocimiento o Internet para las cosas, acá se ha convertido en una realidad.